Venga, hemos cruzado por el puente aquí. Nos hemos salido del pueblo de Gisá, Ya nos metemos a la parte de tierra, senderos o caminos. ¿eh? Tenemos la riera, no sé cómo se llama esta riera. Bueno, la riera, ¿eh? Bueno, no está, no está mal, no está sucia. ¿eh? Está bastante limpita, razonablemente. Pues venga, ahora vamos a coger los caminos Esto que por este tramo justo no he pasado nunca. Esto es investigación, pero bueno. Pues nada, vamos... Torrente de Cancarlos 1,5, Giza, y y Emoun 2, Santeludia Rosana 8, Vigas 13, San Miguel del Pai 20. Pero no vamos a San Miguel del Pai, pero desde aquí habría 20. Fijaros, ¿eh? Si un día quisiera uno hacerlo, desde aquí hay 20. Aún así nos faltan kilómetros. Porque cuando a San Miguel del Pai la idea es sacar 60. O sea que nos faltan, nos faltan 20 más. O sea, haríamos 20 de ida, 20 de vuelta y nos faltarían 20 para hacerlo como el otro día. Vamos a ver un pequeño embalse que hay aquí, pequeñito, como un, bueno, es como un estanquito, ¿vale? Pequeño, pero está muy chulo. ¿Eh? Bueno, no voy a bajar más porque en realidad se ve más desde aquí arriba que si bajo y no pierdo tiempo. Pero bueno, en una zona que está maja hay un mirador allí de, desde... no sé si veis la caseta aquella, en esa caseta la gente se pone y puede ver pájaros pues sin que lo, sin que lo estén viendo, molestan... sin molestarlos digamos y que ellos están en su rollo. Aquí hay unos patos. No, son palomas, pensaba que eran patos Pues nada, muy chulo Una balsa aquí, nada, aquí pegada Aquí mismo, ¿vale? Eh, no es no es un camino demasiado bueno Para correr con calor Porque no hay sombra Bueno, ya se deja ver el gracioso. Ya se deja ver. Venga, os lo voy a indicar. Mira. Está. Ah, no me acuerdo si ahora estoy yéndome para allá. No, eso es la otra. Por ahí más o menos. hay un poquito que hace, pero un poquito así como un subidita, como una torre. Como una pequeña torre. Pues eso es el Puiggrasión. Está la hostia de lejos. Nos queda camino, pero... Eh, yo tengo psicológicamente... muy, Estoy muy preparado para hacerme que lo veo muy lejos pero que luego a base de kilómetros llegas es, lo tengo muy por la mano eso, muy controlado el tema psicológico de verlo a la hostia de lejos pero saber que al final llego y luego tengo que volver pero no sé ya de verdad ya he evolucionado tanto que ya no me asusta nada aunque lo vea a la hostia de lejos y luego por ejemplo tenemos Monsen Monsen os lo voy a enseñar que lo tenemos aquí, mira a ver si aquí en el cartel pusiera algo, pero yo tengo que tirar recto. Aquí hay otro cartel. No, nah, eso es otra cosa. Llorona, San Antonio y Mayor, eso es otra cosa. Yo tengo que ir para acá. Tan plantadas, 0,4. Bueno, da vale, igual. Allí tenemos el Monsen. Eh, lo que decía, mira, en el vídeo de que hoy lo compartí en mi Facebook, buscarlo, a Infanzabas, Que fui al SUI, pues el SUI creo que es uno de aquel así, más o menos, que está aquí. Estoy grabando, sí Que se ha apagado la pantalla de atrás Vale, pues el Sui estaría ahí Y el monsen serían los tres piquitos aquellos que se ven Aquellos tres Y aquello y nosotros tenemos que ir ahí Al purgación que está ahí detrás del, Detrás del poste de la luz Ahí Vale, o sea, ahora vamos hacia la mella, Ahí empieza la fiesta Porque hay subida Ya, solo llegar a Las Mellas ya creo que ya está más alto No me acuerdo muy bien Ya va subiendo y conforme llegamos allí, pues ya la cosa empieza ya a picar más. Hay carril bici, así que iremos por el carril bici. Para ir de la forma más segura posible. Tenemos eh, una pequeña ermita. Y eh. aquí carré, madre de puchigras. Eh, y ahí tenemos. ¡Puch eh Para que veáis cómo se escribe por pues, si lo tenéis que buscar en internet. ¿Eh? y hasta esto ya está esto ya me lo sé porque yo tuve la, la gran idea la gran idea de ayer venirme con el coche cuando dejé a mi madre que me pilla cerca de este pueblo no me pilla muy lejos me desvié con el coche y me vine para conocer la ruta para hoy no pillar todo desprevenido una idea entonces yo por aquí ya pasé bueno, aquí empieza la parte divertida la parte divertida ya hemos empezado a subir hace un poco y ahora ya es coger Ritmo 90... No, 90... 88% Pasito corto Y mantenerse ¿eh? Ahora después En principio ahora tendremos los carriles bici Un poco más ancho, un poco más cómodo Pero de momento pues por la acera Paso suave Cortito e ir subiendo Voy a ver de cuánto es la inclinación de esta pendiente No, no voy muy rápido para que la mira bien Pero a ver si me lo dice Mira, 11,8% 13,5% 13,3% 12,5% 12,3% ¿lo ves 12,8% Los últimos números bueno. Pues es eso, es como una serie Pero creo que eran 6 kilómetros No, tanto no No, eso era abajo del todo Mejor nos quedan 3 o 4 Una serie de 3 o 4 kilómetros Al 12, del 13% ¡Qué alegría, mamá! El natural, Singles de Bertí, ¿eh? ¿Os acordáis cuando hablamos de que, de que por los Singles de Bertí se puede ir a Puigasios? de San Miguel del Fay vas por todo lo que es la, la cordillera, digamos, la de Andorra por el lado de la derecha. Pues ahí ya lo pones, Singles de Berti. Habrá alguna ruta que no sé dónde empezará, aquí parece que ya no sé dónde empezará, que te llevará exactamente por los Singles a Miguel, San Miguel del Fay. Pero no sé cuál es, pero te llevará seguro. Vale, yo una vez ya intenté hacerla, pero no hacerte del todo bien. Y no, no, me di la vuelta antes. Vale, pero venía hacia el pusgraseos, pero no... No sé si será... Pero debería estar el cartel. Bueno, hemos llegado, ¿eh? He regulándome ahora mismo la cámara para... Como llevo el filtro de viento de espumita, para desactivarlo y que se oiga mejor. Por si no, si os fijáis, a veces en mis vídeos no se oye bien... ...mi voz se oye como... ...como de fondo más baja... ...bueno, ayuntamiento... Figaró Monmain, ...Montmani... Eh, Mont Santuario de la Mar de Deu de Puis gracios ...pues venga, llegamos... ...vamos a ver dónde estaban... ...grabé unas una avispías. ...unas no, unas abejas... ...había como 100 abejas en la toma de agua... ...yo me he dejado unas botellas... ...me las dejé ayer... ...no voy a decir dónde están para que no me las quiten... ...pero... ...pero vamos a, a enseñaros dónde está la fuente... No creo que haya abejas porque ya se habrá ido el sol, entonces ya se habrán ido a dormir. Pero voy a enseñar. Hola. Vale. Ahora subiremos ahí arriba, pero antes voy a enseñaros la fuente. Aquí había como 100 abejas, eh por eso decidí dejarme el agua porque como vine con el coche mira, pues todavía siguen todavía siguen aquí hay menos, ya están un poco dormidas no se van a apreciar bien pero bueno, están ahí pegadas debe estar cerca el, el panal, digamos, lo tendrán cerca la, la colmena está cerca bueno, yo como tengo agua no tengo problema venga, voy a enseñar más rutas por aquí una bajada yo no las he hecho, ¿eh? yo aquí ven una vez que me trajeron con, que vine con bici con coche he venido, no ya está ayer ¿Eh? pero la garriga camino de congos, sería por aquí por aquí la garriga y por ahí no sé a dónde se iba que es por donde yo quiero de hacer un poquito más que es más plano, no irme tan abajo para la garriga, vale, entonces en principio para allá aquí pone Figaro camino de congos 10 que eso se supone ah, pues entonces es el otro camino el segundo camino se ve las abejas. Grau de la Trona La Bella, tiene el nombre parecido, ¿eh? Pues ahí iría.. A... Sí, pues Sagordí, no, no, no conozco nada, Figaro. Figaro camine con vos desde el pueblo, pues. Por ahí 10 kilómetros, por aquí 10 kilómetros Vamos a hacer la cima. La cima oficial, vamos a la cima oficial. Arriba, que todavía da el sol y está chulo. Y ahí veremos la torrecita. Esta la subida que con la bici, con la bici te destroza, esta subidita te mata. Esta subida te mata con la bici, porque hay piedras así mal colocada, así mal repala. Y aquí, bueno, se intenta subir en bici por el por el, el honor de decir, llego arriba en bici subió. Pero es mejor bajar, sí. Bueno, pues a ver. Esta es la torre que se ve desde todo lo lejos, desde kilómetros y kilómetros. Esta es la torre. que se ve? Venga, vamos a, a ver el mirador este. ¿Eh? Mira allí, gente. Bueno, nosotros tenemos que ir por ahí. Por ahí hemos venido. Hay que ir todo para allá. No sé, por ahí me pierdo yo ya. Ya no sé ahí decir los pueblos que son. Por ahí, ¿vale? Mirad qué caída, bestial. Estamos por toda la singlera de los singles de Berti, en teoría, eh, según me han dicho. Hemos rodeado lo que es la parte del Push Gershot hacia atrás. Hemos cogido por la dirección de la fuente, por el camino de que va para abajo, no, por el otro, el de la fuente, que era más plano. Y se nos ha metido aquí que hay que ir subiendo desnivel. Y lo ha dicho un chico que venían dando. Que todo esto va bordeando, luego hay una masía, en fin, todo eso, pero que es, iríamos a San Miguel del Fay. Pero bueno, hay varios empalmes por ahí y tal. Yo, esa ruta la hice de venida para acá, pero no llega hasta aquí porque no acaba de encontrar el camino tampoco, aparte que me salía larguísimo, muchos kilómetros, pero que la idea era yo venía para acá, pero seguramente no acerté con el camino correcto. Y, y ahora, pues esto es, aquí la a falta para que agarren los coches pero vamos por en todo el acantilado. ¿eh? Esto es un cortado, así entero. Fijaros, bestial. Es un cortado y estamos justo en un, un tajo que le anda a la montaña. Esto lleva toda la vida aquí, claro. He hecho nada, un kilómetro y medio más. Ahora me daré la vuelta. Y luego, ya digo, luego cuando vaya llegando a casa la daremos otra vueltecilla para que salga algo más. Aquí también está yendo bien un poquito, que es un poco arriba para hacer hacia arriba, para hacer algo más de nivel para acumular un poquito más, pero bueno como ya sabéis, la carrera esta que preparó la Ultra Barcelona son solo 3200 positivos son 100 pero 3200 entonces por eso he bajado la inclinación de todos los entrenos antes hacía entrenos de 1700 positivo más o menos de tirada larga y ahora estoy haciendo los 1200, 1300 hoy no sé cuánto saldrá quizá alguno menos no lleguemos a... llevo 735, muy poquitos así que no sé, la verdad entre las ostilaciones que hagamos a la vuelta a lo mejor no llegamos ni a mira a ver ¿Eh? todo esto todos los cortados, ¿lo veis? muy chulo, ¿eh? bueno, al final... Todo cabeza, tío, es todo cabeza. Fíjate, hemos sacado lo que tenemos que sacar: 55. Vamos a andar un poco más. Tenemos que sacar 55,1. Lo hemos sacado, ya los tenemos. Estamos 100 metros más y ya lo dejamos: 55,2 el coche se para o viene para acá viene para acá vamos a esperar a que pase lo colocaremos aquí debajo de esta farola. Ahí está, ahí. Yo creo que está linda más vale, pues venga. Un recuento de años 55,2 5 horas 37 sucia, 9,8 por hora vale, ahora lo paramos lo paramos y ahora os digo bruto ...porque esto hay que contarlo... ...no se puede pensar... ...hostia... Eh, ...que aquí... Eh, ese, ...no, no, hay mucho tiempo perdido aquí... Ahí, ...mira, son 6 horas 3 minutos... ...bueno, más o menos es como hemos cumplido el tema de hacer unas 6 horas... ...hombre, si lo puedes hacer menos mejor, eh... ...pero... ...pero bueno... ...es lo que hay, o 5 o 6 horas, entre 5 y 6 horas lo entreno... ...vale, pues me voy a quitar esto... Oh, esto también... Pues ya está, no me enrollo mucho más, ya os dejo en créditos toda la parafernalia de los datos que han salido. Os dejaré como el bruto, o como el neto, no lo sé, porque el bruto me cuesta calcular luego los rimbos, en cambio esta me lo da el neto limpio y ya está. Bueno, pues ya está, hemos gastado, pues hemos bebido un fuente, más una carga entera, más beber un poquito en botella de, de lo que tenía guardado allí en el Puig así que, bueno... Orejones creo que me ha sobrado, yo diría que uno por lo menos habrá, no lo sé ahora, ¿eh? yo creo que uno hay por lo menos uno, de cinco creo que llevaba o seis, y gel más sobrado, habré gastado un gel, un gel doble, dos geles, ¿eh? he gastado como dos geles, y ya está, el turrón me lo he gastado 50 gramos, que es aquí ya, ya está, venga, va vale un coche, así que cierro antes de que venga el coche y se nos líe todo el ruido, que va vale muy bien a todos, Ah, eh, ahora os dejo una cosa, un spam, venga, hasta luego. De...